Hola a todos bienvenidos a un nuevo video de Melikat Blog. en esta ocasión les compartiré el significado de soñar con ser famoso. Si en algún momento has tenido este sueño, es muy común, pues muchas veces la ficción tiene más importancia en nuestra vida de la que pensamos, ya sea películas, series o programas de televisión que van marcando las tendencias de la sociedad y a veces también influye en el comportamiento. Soñar con ser famoso, tiene varios significados tanto como positivos y negativos que debes aprovechar para impulsarte en la vida, a continuación te mencionaré la interpretación de este sueño. Soñar con ser una persona famosa, es un sueño que te invita a actuar lo antes posible aprovechando el momento por lo que tienes que tener en cuenta que la fama es efímera, así que aprovecha este sueño lleno de oportunidades para ser feliz, para lograr tus metas o hacer posible esas ideas que tienes en la cabeza, además indica que estás en tu mejor momento y que todo el esfuerzo realizado se verá recompensado. Soñar con ser ovacionado, ser aclamado significa que está enfocando su vida en la dirección correcta y que está tomando las decisiones acertadas. Tiene confianza en sí mismo y cree en lo que hace. Soñar con ser reconocido significa que su trabajo y su valía, pasan desapercibidos para los demás. Debería darse más importancia a sí mismo y a lo que hace. Soñar que alguien es. Reconocido significa que le gustaría ser como esa persona en algunos aspectos. También podría significar, que admira a esa persona. Soñar con famoso significa que pronto recibirá una oferta interesante. Soñar que ves a un famoso. Soñar que ves a un famoso en la televisión, independientemente del contexto del programa, tiene una interpretación negativa. Porque este tipo de sueño es una señal de que habrá decepciones o posibles imprevistos que pueden ser obstáculos para alcanzar tus objetivos. Soñar que eres amigo de un famoso es una señal de que es posible que asciendas socialmente. Además, es una señal de que atraerás más atención de la gente que te rodea, algo que estás deseando.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 terminas mostrando tus puntos débiles y te sientes herido. Por ello una segunda interpretación muestra que estás celoso de la persona que se hizo famosa. Soñar con la muerte de un famoso. Tiene un significado muy malo, sobre todo si se trata de uno famoso que admiramos mucho. Sin embargo, por increíble que parezca, el significado de soñar con una muerte famosa es positivo, significa la realización de un sueño, de algo que has estado buscando durante mucho tiempo. Y recuerda la fama en sueños viene acompañada del éxito, del triunfo y del reconocimiento a tu trabajo. Algo que no te costará trasladar a tu vida real sin necesidad de ser actor o de tener una profesión relacionada con la fama y aunque el sueño no se haga realidad al pie de la letra, se trata de un sueño, para cumplir, en este caso ser una persona exitosa en cualquier ámbito que te guste. Y bueno. Ha sido todo por el día de hoy, si te ha gustado el video deja tu like y comentario.